Besar. Es la cumbia de mi rancho que ya se te escuchar Es la cuña de mi rancho que ya se te escuchar Vamos a bailar muchachos, vamos todos a gozar Es la cumbia de mi rancho que ya se te escuchar Con paso para adelante, paso para atrás puede tener si sabes bailar y un paso para adelante, paso para atrás puede tener si sabes bailar Yo soy amigo de toda la humanidad, mi nombre es Chico, no puedo negar. Yo soy amigo de toda la humanidad, mi nombre es Chico, no puedo negar. Desde el hombre me quiere en la mujer, por eso todo mundo quiere conocer. Desde el hombre me quiere la mujer, por eso todo mundo quiere conocer. Yo en las mujeres estoy en mi corazón, buena amor en la... que se puede comer y es pa que me está matando todo se burla porque me mira llorando todo me grita es un todo enamorado como es posible que se llore como llora que me implore como implora para que vuelva a su lado Minera, ven a bailar Al ritmo de este conjunto Minera, ven a bailar